Hola a todos, and welcome to my first video from the series de Todo un Poco. Como ven, estoy aquí en la playa, I'm here in the beach, can you see a nice view? Y como en el mar la vida es más sabrosa, empecemos con el video. Today, I will give you 10 false friends in Spanish for the English language. And what a false friend is? They are words that might sound similar in different languages, but have a completely different meaning. Así que, empecemos. Word number one, actualmente, Actually, in Spanish, actualmente means nowadays. Ejemplo, actualmente todo el mundo usa smartphones. Nowadays, everybody uses smartphones. Actualmente, todo el mundo usa smartphones. Nowadays, everybody uses smartphones. Word number two, carpeta, carpet. In Spanish, carpeta means folder. Ejemplo, Arturo puso los documentos en la carpeta. Arturo, put the documents on the folder. Arturo, puso los documentos en la carpeta Arturo Put the documents on the folder Word number three Grocería Grocery In Spanish grosería means rudeness Ejemplo Juan es un maleducado Siempre habla groserías Juan is so impolite He's always speaking rudeness Word number four Realizar Realize In Spanish Realizar means to do something or to come through Ejemplo Sé que mis sueños se realizarán I know that my dreams will come true. Sé que mis sueños se realizarán. I know that my dreams will come true. Word number five, tuna, tuna. In Spanish, tuna means prickly pear fruit. Ejemplo, no me gusta comer tunas. I don't like to eat prickly pear fruits. No me gusta comer tunas. I don't like to eat prickly pear fruits. Word number six, molestar, molest. En Spanish, molestar es to bother, but not in a sexual way like in English. Ejemplo: Mi jefe es fastidioso. Siempre me molesta. My boss is so annoying. He always bothers me. Mi jefe es fastidioso. Siempre me molesta. My boss is so annoying. He always bothers me. Word number seven: introducir. Introduce. En in Spanish, introducir means to insert. Ejemplo. La máquina pide introducir una moneda. The machine asks to insert a coin. La máquina pide introducir una moneda. The machine asks to insert a coin. Word number 8. Colegio, college. En Spanish, colegio means high school. Ejemplo, mi hijo se graduó del colegio el año pasado. My son graduated from high school last year. Mi hijo se graduó del colegio el año pasado. My son graduated from high school last year. Word number 9. Librería. Library. In Spanish, librería means bookstore. Ejemplo: Ayer fui a la librería y compré los juegos del hambre. Yesterday I went to the bookstore and bought Hunger Games. Ayer fui a la librería y compré los juegos del hambre. Yesterday I went to the bookstore and bought Hunger Games. And the last word for today, largo. Large. In Spanish, largo means long. Ejemplo: